Me dueles, mansamente, insoportablemente me dueles. Toma mi cabeza, córtame el cuello, nada queda de mí después de este amor. Entre los escombros de mi alma, búscame, escúchame. En algún sitio mi voz sobreviviente llama, me tu asombro pozo, yo contigo bailo aunque me duelan los dedos, contigo me desvelo aunque tenga mucho sueño, contigo me enamoro aunque me invadan los miedos, contigo intento todo por ti todo lo enfrento. Peligrosa su mirada, peligrosa su sonrisa, tan hermosa que la ves y si suspiras. Si le robo un beso mi mente se inspira, ella lo es todo le da luz a mi vida, dime que soy yo porque te quiero besar, dime cuándo voy contigo quiero volar, dime qué pasó ven que te voy a abrazar. Solo toma mi mano para luna viajar Ella es peligrosa como espinas en la rosa Esos labios dulces, su voz maravillosa Neta me vuelve loco por ella siento mil cosas La primera vez que siento las mariposas Ella es una linda y maravillosa chica Me mira a los ojos y en corto me debilita Se robó mi atención y mi cora palpita Yo solo quiero verla, mi vida necesita De sus abrazos y un beso de regalo Siento algo lindo y no voy a negarlo me encuentro perdido, de aquí yo no salgo Sonrisa me atrapa, la neta siempre caigo Ella es muy especial, nunca me deja solo Sus ojos brillan como estrella y ando loco por aquella princesa lo entrego todo La causa de mi alegría la veo y me quedo bobo Estaré con ella en las buenas y en las malas Solo sé que yo vamos a echarle ganas Y si ya trompieza yo no dejo que caiga juntos no levantamos para la meta lograrla Adicto a tus abrazos, tus besos, tomar tu mano Adicto a los mensajes que siempre me han llegado Adicto a los recuerdos cuando estoy a tu lado Adicto a tu mirada y en lo que me ha provocado Adicto a tus abrazos, tus besos, tomar tu mano Adicto a los mensajes que siempre han llegado Adicto a los recuerdos cuando estoy a tu lado Adicto a tu mirada y lo que me ha provocado Yo contigo bailo aunque me duelen los dedos Contigo me desvelo aunque tenga mucho sueño Contigo me enamoro que me invadan los miedos Contigo intento todo, por ti todo lo enfrento